esta semana que estamos terminando tuvimos la sesión por la cual se trató la moción de censura al ministro del Interior, Gordo Bonomi. Nuestro partido tomó la decisión de acompañar la moción, puesto que hace mucho tiempo que venimos reclamando medidas, soluciones a lo que es la inseguridad, a lo que es el problema número uno que tenemos todos los uruguayos. Desde el mes de enero de este año estamos reclamando que el ministro dé un paso al costado porque está demostrado que se ha visto superado por la situación y que no ha sido capaz de poder dotar a la sociedad de la seguridad que se merece. Lo único que ha hecho el gobierno es poner excusas, echar culpas, buscar responsables y no encontrar las soluciones que realmente la ciudadanía está esperando. Ustedes recordarán que en enero, cuando nosotros reclamábamos esto, el ministro decía que había tantos homicidios porque los días eran muy largos, porque la hora estaba adelantada y se oscurecía a las 9 y media de la noche. Ahora oscurece a las 5 de la tarde y los homicidios continúan en aumento. Sale el jefe de policía hoy a decir que en realidad es por la crisis del 2002 que los muchachos delinquen parece que nos toman el pelo, parece que creen que los uruguayos somos tontos y que vamos a creer esas excusas. Por eso votamos la censura, seguimos convencidos que el ministro tiene que dar un paso al costado y que el gobierno del Frente Amplio tiene que empezar a aplicar las medidas de seguridad que le hemos aportado. Hasta la próxima.